Hola, ¿qué tal? Hola desde la Academia y de las Buenas. Ayudamos a las personas a mejorar sus competencias digitales, aprendiendo a gestionar desde el móvil aplicaciones y funcionalidades imprescindibles hoy. En este tutorial vamos a ver cómo crear una cuenta de Gmail desde nuestro móvil Android. Gmail es el gestor de correo electrónico de Google. Crear una cuenta de Gmail es como crear una cuenta de Google, que te da acceso a todos los servicios, Drive, YouTube, Maps, Docs y muchas aplicaciones. Puedes crear tu cuenta de Google directamente desde los ajustes del teléfono o bien utilizando Play Store, la tienda de aplicaciones para Android. Comenzamos con la primera opción, dar de alta tu cuenta de Gmail accediendo a los ajustes del móvil. Selecciona Ajustes. Busca la pestaña Cuentas. En la parte inferior, pulsa sobre Añadir cuenta. En el tipo de cuenta elige Google. Y ahora, abajo a la izquierda, clic en Crear cuenta, eligiendo la versión personal. Completa los campos del formulario. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección de correo y contraseña. Ya tienes tu cuenta de Google que te servirá para utilizar Gmail en tu móvil. Utilizamos la aplicación Play Store de nuestro móvil para descargar e instalar Gmail. Debes abrir Play Store y arriba, en la barra de búsqueda, escribes Gmail. Después pulsas Instalar. Esperas unos segundos y verás disponible el botón Abrir. Ya tienes Gmail en tu móvil para que puedas crear o añadir tu cuenta y comenzar a utilizarlo. Una vez tienes instalada la aplicación Gmail, también puedes gestionar tus cuentas, creando o añadiendo nuevas direcciones de correo. Para crear o añadir una cuenta seguimos estos pasos. Abre la aplicación Gmail en tu móvil. En la esquina superior derecha, clic en tu imagen de perfil. Ahora pulsa en Añadir otra cuenta. Selecciona el tipo de cuenta que necesitas añadir. Sigue las indicaciones, completando los datos del formulario y aceptando las condiciones del servicio. Como has visto es muy sencillo, simplemente necesitas facilitar información básica para tener una cuenta de Gmail.